si queréis preguntar, comentar algo, pues. Eh, buenas tardes, soy Clara Quesada, soy ingeniera de monte Y bueno, pues mi visión de ciudad es un poquito diferente a la que hemos visto ahí. Que Me ha gustado bueno. mucho la presentación porque creo que ha mostrado una realidad bastante bien y permite, pues, un poquito entender algunas cosas que para la gente que es un, po un poco más joven, pues, no le ve demasiado sentido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo quizá he echado un poquito en falta el, el desarrollo en la zona de la sierra, el, el tema del desarrollo urbanístico desordenado. Es decir, yo estoy pensando, por mi trabajo en incendios forestales, estoy pensando en los servicios de emergencia. En el año 2011 estuvimos haciendo un trabajo en la sierra de Córdoba y, bueno, una de las conclusiones a las que llegaban muchos de los gestores públicos era que la mayoría de las zonas en la sierra eran irreconducibles. Entonces, claro, si nosotros consideramos como ciudad esto, vamos a llamar en general, asentamiento, cómo reconducimos, cómo ordenamos esas parcelaciones, cómo reconducimos… Como, no sé, esa sería un poco yo, un poco la pregunta. Yo mi opinión es que esta de las... Yo no sé exactamente qué significa reconducir, ¿no? O... Eh, ha, ha nombrado que la zona... Bueno, que una solución posible sería pues, con, mmm, considerarlo ciudad. El punto ciudad, de vista pero de... tal como lo considera el plan, que es suelo no claro, urbanizable. Claro. Ciudad, pero como que las casas sigan, sí. pero como si viviera en el campo, ¿no? no sí. sin un nivel de urbanización... Ni de ciudad, ni de equipamiento, sino. Sí, pero la realidad es que hay muchas personas allí viviendo. Entonces, el día que ocurra un problema de, de protección civil. Yo es que creo que esas parcelas, si quieren quedarse, lo primero que tienen que hacer es un plan de autoprotección, ¿no? Es lo primero sí, que tienen que sí, hacer. Sí, de, de hecho, la, la ley es lo que dice. Eso, y si no lo hacen, pues esa, eh, esa es que. Como, es que tienen que hacerlo. La ley lo que dice es que yo creo que tenemos que dejar de... Bueno, no, quitarnos la costumbre de que la ley va por un lado y la realidad va por otro. que la realidad tiene que ir por donde va la ley. Y si la ley dice eso, pues habrá que obligarle a esa familia a hacerlo, ¿no? O, o si no, bueno, o hacérselos desde el ayuntamiento o desde lo que sea y cobrarse o lo que... Bueno, de, de hecho el Ayuntamiento de Córdoba pues está haciendo un esfuerzo está intentando ayudar, ah. ayudar también la Junta de Andalucía desde la Consejería de Medio Ambiente pero cuesta mucho trabajo eh, convencer a esas personas que llevan allí tanto tiempo claro. haciendo, entre comillas, lo que quieren, ahora a ordenar, porque no hay nada más que darse una vuelta por muchos de estos lugares sí. para ver que es que ni siquiera pasan dos coches en, en diferentes sentidos por una, por una calle. Acuerdo, Entonces, claro, ¿no? eso cómo se ordena. Con, yo creo que con los planes estos, la, el, el ordenar eso no significa trazar calles de 20 metros con aceras de medio no, no, ordenar es que si ahí tienen que cruzarse dos coches y tienen que retirar, pues a lo mejor el orden ahí en la sierra, yo creo que deben ser intervenciones con muy poco carácter urbano y si pues pues si es retirando la valla dos metros para que quepan dos coches y haciendo una glorieta al final, pues solo eso y nada más. No tienen que ser, creo yo, ¿no? yo si, si se mantiene como no urbanizable es porque el modelo quiere que eso sea campo, ¿no? con casa, habitado, una ¿no? sierra habitada, pero que tiene que los planes de autopotresión y eso eso es fundamental, eso debe ser previo a todo, ¿no? y debe obligarse. ¿no? Para que ¿Y va. ejecutarlo? Efectivamente, si no se debe papel mojado en un cajón? Efectivamente. Gracias. Pues nada, muchas gracias por venir. Gracias. <risa>